Antes, Fulvio, Chima, gracias, Wanner, gracias, Francis, amado a Carolina. Eh, hoy quiero compartir con ustedes dos temas. El primero tiene que ver con, con las pruebas del COVID y tiene que ver con el ministro de Salud Pública. Y el segundo, un llamado que hace Raquel Peña, la vice, la candidata vicepresidenta de Luis Abinader, de consumir lo nuestro, llamado para fortalecer al empresariado, a las MIPIMES nacionales, locales. Eh, con relación a la muestra de COVID, yo envié a producción un pequeño, un cortito video del ministro cuando le preguntan sobre Pimentel. Hace. Unos 15 días, 20 días, yo estuve en una reunión en Pimentel y la encargada de salud de la región, de la provincia y del hospital estaban allá presentes. En ese informe que ellos rindieron, solamente habían dos fallecidos por COVID en ese momento en Pimentel, de acuerdo al informe de ellos. Pero, teníamos las actas de defunción de los fallecidos en Pimentel y ya iban por 11 en ese momento con las actas, con las actas. Una disparidad total con relación al y a lo que estaba pasando en realidad. A raíz de eso, se dio la alarma y se motivó para que Pimentel fuera intervenido por medio del Ministerio de Salud Pública y se hicieran pr muchas pruebas en el pueblo. Yo quiero que escuchemos al ministro de Salud Pública, Cárdenas. Escuchemos, démenle adiós, Si ya está listo. Bien, con relación a Pimentel, se han hecho unas pruebas eh, rápidas, no solamente en Pimentel, en algunas eh, y otras localidades que fueron descartadas por el Ministerio debido a que no se siguió los criterios para su aplicación. Y esa es una de las razones que está conduciendo a pruebas falsos positivos o falsos negativos también. Entonces, por eso nosotros hemos insistido en que las pruebas deben estar en manos y control del Ministerio de Salud Pública con fines de asegurar los reportes y que éstas se hagan desde el punto de vista de la metodología y los criterios establecidos para que los resultados obtenidos pues sean exactamente los que buscamos y que sean válidos para la vigilancia epidemiológica. Ahí estuvimos escuchando eh, las declaraciones. ...del ministro de Salud Pública. ¿Quién está haciendo la prueba en Pimentel? Casualmente, el Ministerio de Salud Pública. ¿De quiénes son las unidades que enviaron allá? Casualmente, el Ministerio de Salud Pública. ¿Quién está manejando las pruebas? Casualmente, el Ministerio de Salud Pública. Yo no sé por qué él dice que esas pruebas, el manejo de las pruebas que deben de ser manejadas, eso se sabe que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública por el protocolo que, que eso conlleva, el mismo protocolo que fue establecido, pero son ustedes que están haciendo las pruebas. Ahora de que falso positivo, de que falso negativo, esos son por ciento posibles en este tipo de pruebas. ¿Y qué se ha encontrado en Pimentel? Se han hecho alrededor de mil pruebas, y se han encontrado en informaciones extraoficiales. O informaciones extraoficiales. No informaciones oficiales. Que casi el 40% de los que se han hecho pruebas han salido positivo. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Entonces, el Ministerio de Salud Pública que ha estado haciendo las pruebas. Y los ciudadanos que han salido positivo en Pimentel están ahí. Se le puede preguntar. Ellos no tienen... Ellos tienen nombre. Ellos no son anónimos. Y en un pueblecito pequeño se conoce a todo el mundo. Entonces, hay una disparidad total con relación al número de pruebas que se están haciendo y el número de pruebas que se están diciendo también en los boletines. Y también, con relación a Pimentel, hay una contradicción en el Ministro de Salud Pública, porque son ustedes que están haciendo la prueba, no son personas extraterrestres ni ajenas, ni vienen de, de otra latitud del globo terráqueo, son del Ministerio de Salud Pública. Entonces, están aconteciendo cosas que llaman a las suspicacias. Eh, muere el pastor Marco Nicacio, fue trasladado de guaragua lo atienden en, en, en Puerto Plata, ahí en, en Monte Plata, perdón, en Monte Plata, ...en Monteplata le prestan los auxilios... ...le dan oxigenación... ...le tratan con estos ventiladores... ...y luego fue trasladado a Santo Domingo... ...y allá muere... ...resulta que le hicieron prueba y salió positivo... ...después... Eh, ...ellos mismos informan que fue negativo... ...ahora, Salud Pública ha ido a ver los familiares... ...a la iglesia donde él trabajaba... ...todo el entorno de amistades... ...eso yo lo dudo... ...recientemente en el día de ayer, a un señor de Guaraguao, lo detienen en un viaje ilegal donde iban más de 40 personas y lo meten preso, eh, eh, la semana pasada fue eso, lo meten preso en Samaná. Luego llega a su casa, Guaraguao, cuando lo sueltan, a estar con sus padres pero llega contagiado del COVID, llega con fiebre, con dolor de cabeza. Los padres atendiendo también se contagian, que son ancianos. Hay tres personas contagiadas y están aquí y llegaron aquí al hospital de San Francisco de Macorís. Ahora, Salud Pública ha ido allá y ha dado seguimiento a todo el entorno que esto eh, significa, a esa cadena de, de, de contagios. Bueno sería muy prudente que digan si han ido. Y estos nuevos casos que se están dando en la provincia, el seguimiento que se le está dando, sería muy importante que se le dé seguimiento. Y esas contradicciones del ministro, los únicos que hacen pruebas son ustedes y los laboratorios que están aprobados por ustedes. Y en Pimentel no ha ido nadie diferente al Ministerio de Salud Pública. Así que pongan la cosa clara en Pimentel para evitar que sigan apareciendo más contagios. Gracias a Dios que las condiciones nos están favoreciendo mucho y las muertes han disminuido. Pero tampoco debemos de, de estar tan desorganizados en un momento que se necesita tanto control de la cadena de contagio. Eso es preciso. Es por eso la importancia de hacer las pruebas Aislamiento y continuidad de seguimiento. El otro tema que quiero compartir con ustedes es un llamado que hace Raquel Peña en un pequeño video, en un cortito video, a consumir lo nuestro. Es importante. Ha, ha circulado por las redes un productor donde está arrojando los tomates en la finca a los animales para que se los coman. Y muchos lo han encontrado bien mal eh, por la acción que está haciendo. De por sí, ese productor ya está quebrado. Ya está quebrado por el alto costo que significa la producción de una tarea de tomate. Vamos a escuchar a, a, el audio. Vamos a escuchar el audio y luego yo continúo. Elegir los alimentos y productos de limpieza para el hogar, producidos y fabricados en nuestro país, garantiza que miles de dominicanos conserven sus empleos y puedan sustentar sus hogares. Es en los tiempos más difíciles que necesitamos de todos los dominicanos. Consúmenlo nuestro. Muchas gracias, producción. Eh, eh, hay, que, hay, que, hay que resaltar hay que resaltar eh, el trabajo de, de estos muchachos allá en producción. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacen posible que, que esto llegue a cada uno de nosotros? Pues bien, este mensajito consume lo nuestro. Muchas veces nosotros no sabemos lo que significa. Una empresa dominicana local Detrás de esa pequeña empresa que produce, vamos a decir, jabón, detergente, y que nosotros lo consumamos, eso significa que esa empresa va a subsistir va a progresar. Y si tenía 10 empleados, va a tener 100, va a tener 200, va a tener 500. Eso es lo que queremos. Esa generación de empleo, de calidad, dentro de de nosotros. Y si somos disciplinados consumiendo lo nuestro, nosotros vamos a fortalecer el empresariado de las mipymes y de la mediana empresa, y vamos a fortalecer también la generación de empleo. Eso no se sabe hasta dónde pueda llegar. En el caso del, del productor, yo les decía que ya de por sí está quebrado. Producir una libra de tomate así lo ha abierto Está cerca a 14 pesos, 15 pesos por libra. Si es en invernadero, está por encima de los 23 pesos, una libra de tomate. Entonces, Julio, ajá. Una pregunta. Yo me sí, hacía ¿cómo? la pregunta: no es más altruista en estos tiempos. El donarlo que votar. Sí, sí, sí, ahí iba, ahí iba. De por sí, ese productor está quebrado. El pago de empleado para recolectarlo, el pago de transporte para trasladarlo al mercado, todo eso conlleva gasto. Por ejemplo, a las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís se le dio la oportunidad de hacer uso de 20 mil libras de tomates, veinte mil libras de tomates. Y ellos la, la descartaron, no, no asumieron el compromiso de distribuirlo. ¿Por qué? Porque es un producto perecedero. Es muy perecedero y, y en la línea de distribución, si no se tiene la línea fría de distribución, pues se descompone muy rápido. Y ellos mismos dijeron, no, ese producto no lo podemos distribuir. Entonces, ¿qué, qué? ese furgón se perdió, totalmente se perdió, de mil libras de, de tomates. Entonces, ese productor ya quebrado, llevar ese producto hasta un lugar donde lo puedan distribuir o él mismo distribuirlo, conllevaría a también a tener más gasto porque muchas veces hay que ver en la bota de, del productor el, el, el, eh, la parte de la producción, señores es bien costosa y lleva a una cadena de préstamos lleva a una cadena de compromisos enorme si no hay auxilio del Estado es prácticamente irreversible que la producción local quiebre Ahí está la importancia de consumir lo nuestro. Hay muchos productos de estos que vienen traídos desde fuera porque les es más alegre importar, les es más fácil importar, porque con ello ganan eh, eh, dividendos en la entrega de la licencia para importar, en la misma importación, en los precios por las condiciones que se dan en los otros países con más ventajas comparativas en la producción. Entonces, este llamado de consumir lo nuestro, este llamado de proteger a nuestros productores, se hace necesario, porque lo que hoy votamos, mañana lo vamos a necesitar. Y no siempre vamos a tener eh, dólares para estar comprando. Y si así se hace, entonces el asunto del precio, que va directamente a perjudicar al consumidor, lo vamos a ver directamente proporcional con los precios internacionales y nuestros productores, que generan más de mil empleos, esos empleos entonces tienen el peligro de, de, de, de desaparecer. Ahí está la importancia, tanto por seguridad alimentaria como para proteger a nuestra industria nacionales a nuestras fábricas nacionales, a nuestras MIPIMES nacionales, a nuestras empresas nacionales, consumiendo lo nuestro. Muchas gracias. Mira, eh, hay, una, hay un tema que mucha gente no está tomando en consideración, y es ese tema. Después de post-coronavirus, post-COVID-19, las quiebras que van a venir, la gente que va a perder sus negocios, la gente que va a pasar de ser un mediano... Un mediano eh, productor, ¿verdad? Un, un micro productor eh, va a pasar a ser un empleado de otras, de otros, porque no van a poder seguir con su negocio. Yo pienso que es tiempo de que comencemos a dar ideas, que comencemos a dar posibles soluciones a las crisis, a la crisis, vamos a llamarlo en términos generales, a la crisis que se va a producir en términos económicos a partir de que esto. Eh, rebase y que podamos volver a la calle que ya se están produciendo esas tierras pero mira Amado, es sumamente importante lo que tú dices, y esto debe de hacerse a tiempo, claro ¿por qué? porque si no se hace a tiempo entonces se prolonga en el tiempo la crisis, así es y para evitar es. eso tenemos que empezar a organizarnos ya, desde y a partir de ahora a, no a, a, no a los lo nuestros. Yo creo que el gobierno ha hecho a tiempo eh, porque la primera medida iba encaminada precisamente a proteger el sector productivo, aunque yo hablaré un poquito ahorita de, de cómo encuentra el Día del Trabajador la República Dominicana pero de hecho de, debemos reconocer que hay todo un engranaje para introducir medidas que tiendan a al sector regulado, obviamente, porque hay dos millones y tanto de Personas que han estado eh, subsistiendo con un tipo de negocio informal, pero no alcanza la regulación y no alcanza los beneficios. Pero de hecho, creo que el que ejerce una labor eh, de empresa, de comercio, con excepción de aquellos que la han hecho endeudadamente, eh, el impacto sería manejable, aunque hay que, hay, aunque hay que poner cabeza fría. En lo que está diciendo la OMS o en el mundo se puede prever una hambruna y eso es peligroso y es lo que debemos de prever que aquí haya una producción que el gobierno se se, se empeñe en producir y que consumamos lo nuestro. como dice Mira, la mira, Fran, eh, Amado, voy a aportar algo. En el primer año del gobierno de Hipólito yo, eh, se vio una crisis en la producción de víveres que los precios disminuyeron no demasiado. Y la producción de piña. Pues a mí se me autorizó comprar todas las batatas que habían en el país. Y donarla para el asunto de Semana Santa. De la habichuela con dulce y la cosa. Y todas esas batatas sí. los productores fueron adquiridas. Y yo iba con todo el equipo de trabajo. Con los recursos ahí mismo. E inmediatamente se le pagaba al productor. Encima del muro. Así pasó con los piñeros de Cotuí. Todas fueron adquiridas y regaladas a través de diferentes asociaciones, juntas de vecinos, iglesias, en, pero no quebraron, se les protegió y pudieron continuar su gran labor de esto, producir alimentos para esto el país. Estos productores que hicieron el bote de la de los del tomate, no sé a quién están tratando de perjudicar, pero se perjudican ellos y perjudican al pueblo que deja de consumir. El producto de primera necesidad y se parece mucho a la historia de Antonio Guzmán Fernández cuando tiró al río o a una cañada de su finca toda la leche. Hay hay que estar en las botas del productor. Yo he sido productor, Francis, y yo también he botado producto. Mira, Francis, y cortito le cuento. Yo. La no, bota productor... que un un fulvio Antes de que tú sigas, porque el pueblo acaba de escuchar medio país. Acabo de escuchar eso que tú dijiste, que tú votaste que tú no, y, productos. Y parte también, y parte también, sí. y parte también de, del mundo lo acaba de escuchar. Hay, hay, que que la la vota vota es hay que estar en la bota del productor. Hay que estar en la bota del productor. Producto, que tú lleves producto y lo votes, como o, vi ahí unos productores votándolo en un carro. Óyeme, hay que, que estar, va, estar en la bota del productor. te lo digo Cuando tú tomas prestado, cuando tú tomas prestado para tú hacer tu fin, que hacer tu producción, y tú pagar la recolección, que vienen y te lo quieren quitar, te lo quieren arrebatar, te lo quieren robar. Yo hice así surtí a todos los hogares de ancianos y, y asuntos de niños y cosas del producto. Pero lo demás, lo demás se pudrieron, se acabaron en el garaje, en el patio, por todos los lados. Porque yo mismo dije a ese precio yo no se lo doy a esos ladrones y no se lo di. ¿Tú me entiendes? Entonces eso lleva a la quiebra y eso es muy delicado a nosotros, ¿qué, producto hacer qué producto de qué producto es la teoría del comercio justo arroz a morrones hay muchachos eso tú se lo llevas todo a los barrios y la gente lo consume hay muchísimas qué tienen? eso minerales eh, vitaminas tiene eh, todo. de todo pero con producir una libra en ese momento era 21 pesos 7 millones ahí. de pesos involucrados sin protección de nadie y ahí viene el colapso entonces Donald Trump le da a los productores norteamericanos por esta causa dos, ve, 20 mil millones de dólares con lo que vive este país un año y nosotros entonces tenemos aquí, nos damos el lujo de desproteger a nuestros productores y traer productos importados porque eso le da ventaja comparativa de recursos, dinero a los importadores bueno bueno, bueno es, es así, pero es lo que te digo, vuelvo insisto con el tema de ir buscando eh, soluciones, ir ideando soluciones para la, los próximos meses que se acercan o para el próximo año, cuando sea, pero sí va a haber una situación en la que hay, como tú dices, Fulvio, que buscar soluciones para proteger a los productores, para que no para que no vayan a las quiebras porque entonces la economía dominicana se va a perjudicar de manera muy fuerte Hay a, los a los pequeños empresarios sobre todo pymes, eso sobre todo eso a los que no están incorporados registrados son mira, dos millones y medio de empleos que ellos representan mira. exactamente que van ¿Qué a un momento propicio para incorporarlo que va a ser mira. eso dos millones y mira, medio mira, de, tenemos, de tenemos que ir a la pausa nos indica producción eso va indica eso nos indica descontinuamente producción, definitivamente, está, antes producción de ahí, está como que, medio colocable